...como insoportable califican el hedor y contaminación... ...producido por una avería en el sistema de manejo de aguas residuales... ...en el sector Hermanas Mirabal de esta ciudad... ...de San Francisco de Macorís... ...afirman que la problemática que les afecta no es nueva... ...y solicitan una rápida intervención. La situación de este hoyo es... ...porque en realidad eso está tapado hace años... ...y se está tapado de aquel lado... Y entonces viene para este lado y allí porque siempre están limpiando ahí en esa, pero aquí no. ¿Tiene? Nosotros los dueños de negocio tuvimos que darle 500 pesos a una persona en la carreta para que no recogiera toda esa tierra y mire, ahí está la tierra otra vez. Ah, no, sí. Ese esa esquina ahí no tiene en un momento de una situación que ya no aguantamos más, le pedimos por favor a las autoridades eh, ...que vayan a ver lo que pueden hacer con esos pozos ahí... ...porque tenemos ya largo tiempo, muchos meses... ...desde que estamos aquí, que no podemos aguantar... ...ya no aguantamos más, estamos enfermos ya del estómago... De, ...por causa de esa esquina ahí. Estamos hay que resuelvan ese problema ahí poco a poco... ...porque ya la gente no aguanta más por aquí, ahí... ...hasta perros muertos tiran basura... ...todo eso se acumula... ...y entonces provoca un problema que se tapa... Si alguien pudiera venir, destapar eso y resolver el problema, sí. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.